Desde que la araña me picó, solo ha habido una semana en que sentí que mi vida era normal y fue en la que tú te enteraste. Cuando arruinaste ese hechizo en el que todos olvidarían que Peter Parker es Spider-Man, comenzamos a recibir visitantes. De todos los universos, hola Peter. Tú no eres Parker. Disculpe, ¿cuál era tu nombre? Doctor Otto Octavius. <risa> no, ya en serio, ¿cuál es su nombre real? Hay otros allá afuera. Necesitamos enviarlos de regreso. Así que resuelvan este lío. Sabe, todo esto es en parte su culpa. Yo también conozco palabras mágicas, como por favor. Por favor, resuelvan este lío. Vas directo a la oscuridad. de luchar con fantasmas. ¿De qué habla? Todos murieron enfrentándose a Spider-Man. Es su destino. Lo siento, niño. Yo también. ¿No? Ah. ¡Debe haber otra manera! No lo hay. Son un peligro para nuestro universo. No me lo van a arrebatar. Peter. Estás en un conflicto. Tienes todo lo que quieres. Pero el mundo te obliga a escoger. Todo esto es mi culpa, no puedo salvar a todos. ¿Qué sucede? Están llegando. No puedo detenerlos.